Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a volver a recrear pues una subida que teníamos bastante sin recorrerla, pues exactamente un año como acabo de decir Mario y nos acompaña a alguien Mario aquí allá va Kevin nuestro guía fíjate hace, <risa> guía. hace un año nos dio la misma guía pero estaban los andamios ¿verdad Kevin ah, fue que no sí sí sí fíjate ahora la tenemos un poquito más fácil porque ya pusieron escaleras y sí, la neta queremos ir a ver lo que es el atardecer pero ya ver. se está ocultando a ver si lo alcanzamos y tratarles de grabar desde las alturas porque este año sí trajimos pues nuestro dron nuestro armamento nuestro dijera Kevin. Hey, hey, qué onda qué tal el día bien? no sí, chingón, muy bien Kevin de hecho mucha turbulencia mucha turbulencia pero tuvo buenas y malas pues mucha turbulencia pero también buenas porque hace cuenta que en el aeropuerto pues nos topamos con varias personas, con el Salvador 4K, con ellos y con otro equipo muy, fam muy famoso de todo el mundo. Que fíjate, que fue un, un vuelo de recuerdo, la verdad. Sí. Se me ha quedado bien aguardado. Y me mira, ahí viene allá enfrente, para ver? ¡Ah! ¡Marlón! El encuentro! ¡Mira, comidita le traes! ¡Ah! ¡Miren un besito! Tú. ¿Cómo estás, Bichi Marlon? Ay, Marlon ¿Cómo ¿Dónde andabas? Ay, por mi casa. Fuiste a descansar. Sí. sí. Lo bueno que esta vez sí veniste, porque el año pasado venimos. Y, y no, nomás no se pareció Marlon. Nomás no. lo nomás una vez en el culto, ¿sí viniste, ¿eh? Sí, sí. sí. Ajá. Pero de ahí ya no de nos ahí vimos. De ahí ya. Ni se despidió, <risa> no, ni nunca nada. Nunca me despedía, siempre. Nomás se arrancaba. Y, ajá, nunca me despedía porque como los, los dones aquí amanecían durmiendo. Y, <risa> y, no, no. No. Sí, no. Cosas, sí, sí no, se, han, se, ha, se ha habido varios, varios cambios, cambios, demasiados. Pero o sea, lo a churrito, ¿no? ¡No, fíjate! <risa> ¡Tanta gente ahí! ¡Estaba la bueno! La... ¡Saludos, <risa> ¡Marlon, ¡Vámonos! vámonos. Vamos, Un reencuentro inesperado. Fíjate, fíjate. fíjate que yo pensaba que ahora no íbamos a encontrar a nadie como día de descanso, uh -huh. pero fíjate que están llegando de uno por uno. Ah. ¿no? Que ya mañana trabajan. Y a mañana todos trabajan. Y de hecho, ayer... Que llegamos, llegamos preguntando y se nos hizo muy raro que Kevin no estuviera. Hasta apenas hoy es el primer día que nos reencontramos con Kevin también. Sí, ¿Qué dijeron ustedes? ¿A dónde preguntaron? Eh, pregunta... Sí. Ajá, con los bichos. Preguntamos a todos y nos decían: Pues se fue para San Salvador. Es raro que se vaya a San Sí, ser, porque siempre te quedas tú aquí, por lo regular. Últimamente sí estoy yendo a San Salvador. Está bien. Las cositas. Ah, está está una, bien. Acá, está una chica por allá. <risa> Como aquí eso no estaba. Todo eso no estaba. La vez que no, venimos. No, bien, ni a eso no, tampoco. Bueno, las, las la grama, sí. No, pero sí ha cambiado. No, sí, también las vacas ya estaban, pero ahora veo que hay más. Hay más, hay más. Y luego hay, más. Sí, hay más, más gallinas. Ya va mí. creciendo la granja. No, ya. ya va creciendo. Gallinas. Bueno, se me hace que rodeamos de más. ¿Podemos sí, era recto por allá. ¿Y sí, para qué lo vamos a regresar? Va a salir lo mismo. Y sí, sí ha habido muchos cambios. También allá en la grama ya está totalmente verde. Ah, sí, Ajá. Sí, donde fue el culto ya hay bastante. No más que ahorita pues no hay nadie ahí, porque está cerrado el lunes de descanso. No hay nadie. Si ven solo, es normal los lunes. Aunque no se ve solo, hay mucha gente. Oye, ¿de veras? Ah, es que ya es como parque. Está muy habitado. Y allá está el estacionamiento, me acuerdo la vez que lo planamos. Ya un año. Trabajar duro, Sí. <risa> y... Allá que estemos allá cerca, les vamos a mostrar allá en sí. la escalera. Y queremos saber si alcanzamos a la tercera también, porque ya puta, casi se allá va. Ya está Don Pei. Exacto. Pero, no, dice Kevin que está en la faceta de, de, de papá. De, de papá. Nomás <ríe> no, que mira, la neta, así quedó bien wow, chido. Wow, es un aquí. parque. Aquí fue donde. Hace un año también aplanamos, ¿te acuerdas? Ay, que que... ¿Qué, pala, pala, pala, pala. Qué, qué, qué diferencia, mira. Después de un año, es ah, gran diferencia. Lo hicieron para los niños también. Yo ¿Sí? bueno, ya... Después de hacer las tareas, ahora que ya empezaron a estudiar. Y pues, Paul, Ajá. nos dirigimos. Ahí, ahí mero. Ya acá. está más fácil. Ya sí. no sí. se nos complica mucho. Oye, no más. Está, mira, está un allá, mira. Vamos ah, a no hacer ejercicio, ¿eh? Vamos para allá arriba. Vamos para allá arriba, a recordar. Bueno, no 20 dólares. Veinte dólares de la entrada, oh, sí. No, la verdad sí, es que ya está bien fácil. Nada que ver a como fácil. antes. Antes sí era un riesguito. pero se podía subir. Estaba chido también. No, manches, pero más alto. Hasta mero arriba era la terraza, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, hasta mero arriba donde nos subimos. De arriba por donde no subimos. Wow, ¡Wow! Qué chido que Esto sí ya es un edificio, <ríe> la neta. La Torre gemela del de Salvador 4K. Ah, sí tiene para cobrar. <ríe> Sí. Un dólar, un, un dólar, dólar. dólar. Dice Kevin que ya de aquí arriba, hacia arriba se, ya se mira todo el pueblo, el puerto de, de Acajutla. Qué diferencia. Oh, y a cada piso ya tiene hasta piso. Ya se ve el atardecer aquí bien bonito también. Sí. Vamos a subir más para arriba, vente. Vamos, Con Kevin. Yo digo Kevin okay, para los que pusieron eh, esa lámina todo estar soldando allá arriba. Oh, ahí. Sí, sí, sí era, Esto, sí fue un trabajo bien hechecito y, y peligroso, pero pues así Sí, para eso sí se porque. Esa es la más peligrosa. No, no lo muevas, Kevin. No, no, se va a caer. Se mueve. No, se sigue moviendo. Es que... Wow, qué chido se ve de aquí, ¿eh? La neta. Imagínate que se fuera cayendo y nosotros aquí arriba. Es aquí en la casa la picha. Uy, no. Voy va a dejar que... un hueconón. Voy a caer en una cama. Lo... cama. de la vez, si va? <risa> Sinceramente, qué valor que antes nos, ani... nos animábamos a subir en andamios por aquí. Sí. Luego subimos cuando todavía ni había piso aquí. Nada, eso así quedó bien bonito. Ya me imagino cuando llueve fuerte aquí, ¿eh? No, aquí te jala, ¿verdad? Sí te jala el aire. Ok, todavía no estaba esto. Aquí nos subimos y... Cuando estaba medio tronando, se siente bien. No, yo, la neta, no subiría en esa temporada. Ahí sí me. Así se me hace. Me suda. ¿Por qué? No, yo no subo. Vos, no, menos. De yo, de de me de estaba quedando como granizo, ah, yo, Fíjate, Mario. Mario, la neta, es más miedoso para ese tipo de cosas. Las alturas yo de también. La tenés un poco de miedo. Sí, la neta, sí. No, ayer habías visto. Cuando venía en el avión venía con miedo porque o sea, había mucha turbulencia. De dicen que era normal, pero no, para mí no es normal. Primera vez que se Pues sí, sí, sinceramente sí me dio miedo. Y... Lo, lo bueno de subir aquí, uno puede decir tantas gradas y todo. <risa> pero lo, lo, la recompensa es ver ese atardecer. Mirad, sí, la otra sí, una chulada. Todo Ahorita bueno. vamos a ver si podemos volar el drone. Ajá. A ver para si alcanzamos a ver el atardecer. Sí, si exacto. Si ya sé que de aquí se aprecia desde las sí, alturas. No, pero si pero se el se dron cambia un poquito. El drone otra perspectiva. Ajá, Ajá, porque podemos ir allá enfrente y se ve diferente. De todos modos hay que elevarlo, Mario. Sí, vámonos, vámonos. Otro tipo de ángulo. Que están pesadita. Ah, es que... Estaba más fácil el andamio, Kevin. No, la no. letra. No decía, ¿eh? que se que del trompo y a la hora de bajar el trompo. Si la Le dejan una cuerdita, ah, ¿verdad? Sí, sí. Ay, pues bueno, Mario. La letra fue muy bonito ese atardecer. Siempre se ven hermosos los atardeceres, yo pienso que donde sea. En todo el mundo, no más que en El Salvador, pues lo disfrutamos por esa gran vista que tenemos, porque Delante, es una sí. parte muy alta. Real. Real. Y no en cualquier parte del de Salvador encuentras una parte tan alta para, como mirador, para verlo en persona, pues no, uno mismo. Digamos así, digamos, en una casa normal, digamos. Y... No se alcanza Ajá. a ver. Sí, tremenda. Aquí la puede ser pequeña, pero estando allá arriba. Está muy ¿sí? alta. Sí. Y la neta se aprecia todo, se aprecia hasta pues el mar, Mario. Y pues Paola, yo pienso que aquí vamos a finalizar este video. Sí, le den like, se suscriban, activen la campanita, también Mario recuerden seguirnos en Instagram en Facebook y en TikTok, Mario. Exacto. Mario, recuerden ver todos los videos que vamos a grabar aquí en El Salvador y dejen sus likes, comenten y nos vemos hasta el próximo video exacto, hasta Bye. la próxima hasta la próxima, <ríe> Ginnify Ahí nos vemos